Que hay que decirlo, llega el verano y quien menos quiere estar con la silueta, el arreglito, ¿y qué pasa? Claro, y la gente piensa que en lugar de hacer una buena dieta, con una vida sana, hacer sus ejercicios, creen que todo se arregla con un cuchillo, con una liposucción, con extraer la grasa, pero ya, si ha decidido y ha optado por eso, tiene que elegir muy bien a dónde ir y que tenga todas las garantías de seguridad. Precisamente Adolfo nos va a informar de eso. Adelante. Adolfo Pitangui, buenos días. <risas> Muy buenos días con todos los televidentes, con la salud, con la vida. No se juega, no hay dinero que pueda cubrir ¿no? una fatal muerte como lo que ocurrió con esa señora en un centro estético donde se sometió a una cirugía, para eh, una liposucción. Yo me encuentro con el doctor Alberto Calvo en un quirófano, por eso estamos así, vestidos de esta manera. Doctor Calvo, ¿una eh, liposucción se puede efectuar en un centro estético? y debe efectuar un centro estético claro eso es imposible ¿no? para que haya una liposucción tiene que ser en un centro quirúrgico dentro de una clínica o un centro autorizado los centros estéticos son para hacer cosas pequeñas como depilación la cejas, las pestañas y cosas que no intervenga el médico porque desde que el médico ya va a intervenir aunque sea poniendo una inyección si es una inyección o algo pequeñito que no va a cortar u operar tiene que ser en un centro médico o sea, que por ejemplo, Maritene Pedro, hay muchas personas que dicen, no, el botox, el ácido hialurónico, el relleno, que es muy, muy, muy estético. ¿Se puede hacer en un centro donde la gente se peina, se hace la... Aún cuando, ¿se hacer ahí aún cuando hacen y hacen algunos colegas, no lo deben hacer porque ya es un acto médico. Y el acto médico se hace en un centro hospitalario, clínica... Centro médico. Nos vamos al punto, Adolfo. doctor Calvo. Estamos en un quirófano. Marita, te escucho. Empecemos por el principio. No todo el mundo sabe mm. lo que es una liposucción y en qué consiste. Que lo explique rápidamente Exacto. para que la gente sepa de qué estamos hablando. Rápidamente, doctor, una liposucción, ¿qué es y en qué consiste? ¿Qué se necesita? Ya, es, es muy fácil entenderlo. Lipo es grasa y succión, succionar. Es succionar la grasa. Cuando hablamos de liposcultura, ya es modelar la grasa, es sacar y poner. Ajá. Para succionar la grasa en realidad no es tan fácil como aspirar algo. Se necesita una serie de instrumental y una serie de ambientes y debe ser en una clínica para ambiente, poder estar seguro. ¿Dónde, ¿Dónde estamos, doctor? Por ejemplo, alguien que ya eh, llegó a un quirófano y se va a someter Ajá. a una liposucción. ¿Qué tiene que tener este quirófano? Por favor, descríbalo. Primero hablamos de aparatos, ambientes y profesionales. Ajá. Si Todos tienen aparatos, tenemos las... Claro, todo todo ese, todo interviene. Que nos enseñen las cánulas la licu... con las que sacan la grasa. Acá están mirando. Por ejemplo, acá están mirando, son las cánulas. Las cánulas han ido evolucionando, hay de distinto calibre y, y cada, cada una es específica para una cosa. Me imagino que la evolución es esta, ¿no? La más delgadita. Por ejemplo... Eh, son agujas, como unas agujas romas, si pueden ver acá, y ese es uno de los accidentes que sucede. Y eso solo lo manipula un, un, cirujano, un plástico, cirujano plástico, porque eso es importante. Porque si ven esto, es romo, pero si yo me, me hinco, no me va a hincar, pero si alguien lo hace con una fuerza excesiva, sí va a perforar, y ese es un accidente. No son las que se llaman cánulas para absorción de grasa. Absorción. En, en, en cuanto a. Esta es para destrucción de la grasa que esta como vemos no aspira pero tiene una punta que por acá pasa el láser este es un láser por ejemplo de unos 5 años de antigüedad si esto solo lo manicura un cirujano plástico y debe estar dentro de un quirófano cómo es que estos centros cosmiatras consiguen todos este, este, estos aparatos menos? porque peluquerías como dice es. porque estamos en la cultura de la informalidad que van a emancipación y cualquiera puede comprar una, una cánula de estas entonces, pero debería estar normado y regulado que este instrumental solo lo deben manejar médicos Y este específicamente es cirujanos plásticos Bien Veamos el instrumental médico, los aparatos lo, Porque a mí me llama mucho la atención este quirófano Porque realmente se ve muy completo, Maritere, Pedro ¿Qué cosa hay en un quirófano? ¿Qué tiene que haber donde alguien se va a someter a una liposucción? Por ejemplo, hace un momentito vimos una cánula láser un poquito más antigua Y ahora son un poco más modernas y son cada vez más delgadas y el láser, eh, la luz láser que quema, imagínate que usan láser para quemar un, una, un metal, hay que tener capacidad y entrenamiento ¿Qué, para que no hace se... este, este apunta láser? esta puntita quema, esta puntita quema y destruye la grasa, pero hay que manejarlo con precaución y con seguridad. ¿Qué pasa si eso está mal manipulado por alguien que no sabe, que no es un médico cirujano como usted? Lo menos que puede pasar es que haya retracciones. Retracciones Adolfo. quiere decir que quedan huequitos en la operación. Y lo más es que puede ser eventos fatales. Maritere, vamos te escuchamos mientras vamos eh. viendo todo lo que hay en el quirófano. Uh -huh. sí. Sí, vamos a preguntarle, doctor, ¿dónde suele hacerse la liposucción con más frecuencia? Hay gente que dice que la grasita del brazo, que la grasita del abdomen, que la grasita de las caderas. ¿Dónde es el sitio más frecuente y que además conlleva sus riesgos, por supuesto? Lo más frecuente, Maritere, es la zona abdominal. La mayoría de pacientes, hombres y mujeres, nos piden, justo estamos en la época, estar listos para el verano y hacerse... En la barriguita, la cintura, porque no quieren hacer ejercicios y lo que tú dijiste al inicio es lo mejor, ¿no? Hay que hacer dieta y vida sana y ejercicio. Pero cuando no hay dieta, vida sana y ejercicio, quieren reducir con una liposucción. Sí, puede marcar, doctor, el abdomen? Sí. sí. Por ejemplo, tenemos a la señorita... Generalmente es en esta zona de acá, de la barriga, la cintura. Si se imaginan las que nos ven, esos claro. rollitos que están en la cintura, atrás en la cola, dígame. Doctor, una consulta que precisamente nos llega a través de las redes de Latina Noticias. ¿Cuáles son los exámenes que previamente debe pasar una paciente? ¿En qué consisten? Eso es lo más importante. Cuando uno se va a operar, es como cuando uno un futbolista se va a preparar para hacer ejercicios para un partido de fútbol. Para operarnos preparamos y para prepararse el, su doctor le va a pedir una serie de exámenes. Eso, le va a decir que es eso? lo vea el cardiólogo, que se haga un exámenes de sangre, que vea su hemoglobina, su coagulación, si es diabético o no es diabético, si necesita ver cosas, si es hipertenso. Si un examen de orina va a buscar alguna infección en, en, hasta en la punta del pie para no operarlo. Claro. Y si todo sale bien, recién lo opera. Ahora, recién doctor. Opera. Responsabilidad, es responsabilidad, no, claro. si alguien tiene un, en el examen previo, no quedó bien, no salió bien, es responsabilidad del médico decir, discúlpame, pero yo no te puedo operar, no te vamos. Claro. Claro, si encontramos una alteración de coagulación, complejo, anemia ¿eh? no o una no infección, posible, se cree. difiere la operación. O el paciente ya no sabe. Que le quede claro a los televidentes, en los centros estéticos, en las peluquerías, como dice Pedro, ¿hacen esos exámenes? No, si no lo hace un médico. ¿Cómo? O sea, lo más importante que tiene que llevarse el público es que en un centro estético jamás se debe operar, jamás. Y una lipoescultura so o liposucción solo lo debe hacer un cirujano Adolfo. plástico. Hablar ¿De de de de sí. de sí. ya. Vamos a suponer Escucho, que padre. en la peluquería ya le dijeron trae tu riesgo quirúrgico, todo perfecto. Ya, la paciente ya está ahí ¿Mm? y le van a meter la cánula. Hay muchos riesgos, por ejemplo, cuando le sacan más grasa de lo que le deberían sacar. ¿No? entonces Ajá. esa cantidad, esa medición son cosas que solo un doctor puede saber. Doctor, si me responde a eso, claro. por favor. Claro, no solo un doctor, sino un doctor especialista pues... en cirugía plástica. Bien. Hay límites, hay límites, hay normas. Eh, eso te lo da la especialidad y los libros, porque ya todos estudian, ¿no? En general solo podemos sacar hasta 5 litros de gracia. En personas muy bajitas va a ser un poco menos. En personas muy altas ese es el, el nivel. Eh, no podemos sacar de algunas zonas en especial porque va, no va a quedar bien. En un centro de estética jamás, porque esa, por ejemplo, no es, era eso donde hemos visto no es una sala de operación. No es una sala de operación. ¿Y cuál es el riesgo mayor? Digamos que alguien ya se está sometiendo Exacto. equivocadamente a una operación en de un móvil. centro estético. ¿Cuál es el riesgo? ¿Cuáles son los factores que hacen que esto pueda terminar lamentablemente o fatídicamente en un amor? Puede, puede haber como dice Maritere que saque más grasa de lo normal eso condiciona, puede ocasionar una hemorragia Puede causar algo que se llama shock hipovolémico, que la persona pierde demasiado fluidos y, y, y Adolfo, hay una doctor. situación tan grave como esa. ¿Eso puede ser controlado en ese centro estético? Claro, la diferencia es que en una clínica se claro. puede controlar. Hay medidas, hay otros especialistas, hay cardiólogos, emergenciólogos que pueden intervenir. En un centro estético está solamente un médico que no está entrenado y está una, de repente no hay ni anestesiólogo. Eso. Estamos con su paciente, con una de sus pacientes. Eh, ¿A qué, qué operación te sometiste? Una liposucción Una liposupción. Sí. Uh -huh. ¿En su caso cómo fue esa liposucción? Porque ya, te, ya estás bien, ya estás recuperada. ¿Pasó algo? No, todo perfecto, todo sí. muy bien. ¿Qué le hizo? ¿Qué, ¿Cuál Hacemos fue? Hizo una liposcultura de la barriguita, la espalda. Completas, retiramos hasta 5 litros, porque hay que acordarse que la lipoescultura o liposucción no es para adelgazar, no es una cirugía de adelgazar, es una cirugía de modelar, no podemos sacar demasiado. Si me viene un paciente de 90 kilos, no puedo operarlo, no puedo operarlo. No se puede operar. Y ahora vamos con Maritere, Pedro, por favor, si me Adolfo. permiten, lo que le interesa también a muchos sí. peruanos: ¿cuánto me va a costar Eso una es operación que estética, una liposucción como se debe, con un profesional en una clínica? ¿Cuál es el costo? El costo de la intervención es variable, pero imagínense todo lo que se necesita para operar. En un centro estético no hay máquina de anestesia, que es lo que se ve por allá. No hay resucitador, uh -huh. todo eso tiene un costo. En la educación del doctor que ha pasado más de 10 años preparándose para esto tiene otro costo. El costo, porque en una, en una cirugía no hay una sola persona. Sin es dolor, sin anestesia, ver, doctor, doctor, doctor, doctor, doctor, si hay anestesia, díganos cuánto estoy, puede costar. Estoy adelantando para que no se sienta claro. mucho. Se necesita cirujano, cirujano claro. asistente, Qué enfermeras, razonable. técnicos, todo eso en una clínica. Podría empezar el precio y muy bajo para una liposcultura o una liposucción pequeña. diciendo por pedacitos. 5 cinco cinco, mil soles. Cinco mil soles es un cinco precio. 5 mil, mil soles mínimo. muy bajo. Muy bajo. Adolfo, pequeña, solo un dato, pequeña. doctor. A propósito de lo que usted está comentando, la persona que ha fallecido esta semana, lamentablemente, esta madre familia... Le estaban cobrando 2.200 soles por toda la liposucción y eso es más o menos 700 dólares. Y aquí comentábamos que eso de ninguna manera podía cubrir los costos básicos de la operación. Qué bueno que usted lo ha aclarado. Para que nos quede, evidentemente, sí. sobre papel lo que esto significa. Muy bien. Y si decirles claro, finalmente. El costo es mucho más alto. Claro que si sí. finalmente decirle a las, a las pacientes, usted coincidirá conmigo por más que su tratamiento, el que ofrece, es la liposucción. Si una mujer no tiene hábitos sanos, por más liposucción que se haga, esta, esta situación se va a revertir inmediatamente y va a tirar su plata a la basura. ¿Sí o no, doctor? <risa> Coincido completamente contigo, pero, ¿Pero? pero siempre con una tingencia. Ahora hay láser, las células grasas después ya no se reproducen. Pero lo que sí hay que decirle a todos no es que si un se, ratito se dedica a comer... No se reproducen en la zona donde se han sacado, pero se reproducen en otras es. zonas del cuerpo. Entonces de ahí vienen las mujeres deformadas, porque le limpiaron todo esto. Acá no se reproducen, pero la te empieza a salir por acá, empieza a salir por acá, empieza a salir por atrás y deformadas total. Eso, es así es o no es así. Eso es cierto y por, y por ah. eso vemos a gorditas con cintura. Gorditas con cintura, cintura pero con una espaldota o bien cinturadas <risa> y una caderota porque la grasa tiene que salir por algún lado. Ya no viene acá, se ubica en otro lado y empiezan las deformaciones. So, ¿Y cuál es la recomendación? La recomendación es que si se desea operar, no es una cirugía para adelgazar, es para formar, pero después que mantenga un nivel de vida, de ejercicios, de actividad física, de comer bien. Nada más. Muchas gracias, doctor. 2000 so bueno, muchísimas gracias, gracias a la Ay, clínica. Muy Gracias, doctor. Por su ayuda. Esto nos ha ayudado muchísimo a entender y además que eres una experta en el tema, ya nos Por supuesto, cuenta. porque he visto un montón de amigas que han hecho y después terminan peor que antes. hay que decirle la verdad a las personas y el doctor ha sido muy claro. Muy claro, ha sido el doctor. Muy bien. Las amigas se están llamando, Marita. No me relates. Nos vamos bien. a una pausa. <ríe> Brevísima pausa.